extraño que buscar de tu amor ese malo pero hay algo que me dice que tú estás a mi lado pero hay algo que yo siento más allá de lo humano recibir el regalo que es el más preciado, pude la verdad en tus labios. De tu mano, por confiado, pues no tengo miedo ya a fracaso. Siempre esperando y que el sol que no es el sol a tu lado tus pisadas me dan paz y me